Ellos y niñas del Valle del Hamroz decimos nada al racismo. Somos iguales, que más da donde venga, recuerda la tierra es tu madre Crecimos en parques, jugando al balón en la calle Nos unimos sentimos hicimos esto que es grande, esto que es grande yeah. Todos contra el racismo, es cuestión de unirnos, combatirlo El mundo será distinto, saleando barreras, porque la piel no llena el interior y la corazón tal vez me gustes por mi piel mi nación sin preguntarte quién soy yo mi condición tan solo déjame mostrarte déjame mostrarte que no hay razones para hablar, para alejarte yo de Can you feel my pain caught up in the rain the hate drive you insane when they start calling your name United, we standin' divided, we fallin', the people are callin' You hating, you trippin', you buggin', you racist, man, you are dolin' United, we standin' divided, we fallin', the people are callin' You hitin', you trippin', you buggin', you racist, man, you are dolin' hard knock life in my hood, everybody walkin' out, chasing the good Do like you can't cause your boy in the mood I be up in the groove like homie, what's good? Salando Barreras, we in the huddle. you know what we're doin' Ruchando contra el racismo, classismo, that's what we are doin' Luchando barreras, we're skipping the hurdle, you know what we're doing. Luchando contra el asismo, clasismo, that's what we are doing. Vamos a pedir un nuevo deseo para 2017. Es que cita la paz y el amor entre razas diferentes. Yo, eh, yo. con las cosas que vivo. Me pido, te vienes conmigo No a morir en el mar, a nacer en el río Cambiemos las cosas, cuento contigo Flamenquito, corazón gitano Casi nómada El mundo es un barrio, mi hermano Entonces, ¿qué más da? Las chances son únicas Ahora tengo el amor que sube como espuma Pongo el alza a la música me restas o sumas Con los latinos en el parque O con mi mente en la luna Las retinas en Marte Con el alma desnuda el juicio y el miedo, la mugre del cora, el odio viajar en la cura, igual en mi broda, donde está mi color cuando estamos a. Por mi nación, sin preguntarte quién soy yo. importa el color, la raza, el estatus, ni la condición, discriminación hacia otro color, ofensa, rechazo y marginación. No tienen perdón, distintas creencias, también religión. Son diferencias, tienen solución. Con una canción, luchamos nosotros contra esta estación que apoya el insulto y la reclusión. Somos personas, somos distintos, y aún quedan caminos en el laberinto. El racismo y el astinto es lo que queremos. Luchamos, luchemos, hacemos los dedos, mirando hacia adelante con un lema nuevo. El multicultural, el crisol de culturas es natural Tiremos barreras, saltemos fronteras Todos hermanos, planeta sin guerra Asia de poder que machaca personas Que se unen con rabia contra la eurozona Sistema que estafa, se a las razas para justificar sus sangrientas matanzas Ponte la piel, dime tú que harías maltratados en Somos iguales, todos somos lo mismo, hay algo que me inquieta es que piensa que somos distintos, ya sea por la piel o por donde naciste, seamos uno en el amor y la liberación. Sueño a lo Martin Luther King Te lo digo así a mi manera Luchando sin usar la guerra Con la cabeza a lo Nelson Mandela Te lo digo desde aquí consolando barreras Si mi sueño en esta vida prime es que no haya fronteras Mira lo que es la barrera las cadenas Me la pela más amor y menos pelea. Ahora se han juntado esa lámina por todas esas lágrimas Pido mano de Fátima, me de la boca para allá Toda esa desigualdad porque esa es la realidad para limpiar la sociedad Sé que no sirve de mucho, que esto no cambiará nada El racismo nunca para, que te importará la fachada Los ojos tienen la balada, su color no es el de su cara Que la barreras se caigan, así nadie más las escala ¿Qué tipo de problema tiene esa peña que no quiere trato con la gente negra? Busco la manera de entenderles, pero no la encuentro. Y a mí eso por dentro me quema, hay que ponerle remedio. Porque es un tema un tanto serio. Yo pido condena para todos aquellos que no diferencian lo malo y lo bueno. Parece mentira que estemos en el siglo XXI. Y aún haya gente cerrada de mente, me parece demasiado absurdo. Algo no va bien en el mundo, hay que trabajarlo en equipo. Quizá luchando todos juntos conseguiremos extinguir el racismo ¿Qué importa ser blanco o ser negro? ¿Qué cojones importa el color de piel? ¿Qué importa la raza que pasa? La personalidad vale más y eso no lo ven Intento entender al racista pero yo creo que no se entiende ni él ¿Qué coño se creen? Dime, ¿qué coño se creen? Dime por qué discriminas a un humano y le pegas en vez de darle pan a tu hermano para que la humanidad no haya un gran abismo. El rap y el hip hop de España está contra el racismo. Da igual el color de piel que tengas. Lo que en la vida importa es los cojones que le echas.